Te saludo desde Crescante. En el capítulo de hoy, o en la cápsula de hoy, hablaremos de que descansen paz la suerte. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Muchos de nosotros, me incluyo a mí, atribuimos a la suerte eh, algunas cosas que no han ocurrido en nuestra vida. Y es muy fácil señalar esta falta de oportunidades, esta falta de atreverse a hacer cosas, porque no se han dado los escenarios, el ecosistema y todas las variables para que suceda. Y entonces, cuando nosotros hablamos de suerte, pues hablamos de un suceso que es poco probable que suceda, ya sea con un resultado positivo o negativo. Y creo que si tú puedes imaginar algo y le pones acción a las cosas, seguramente vas a poder ser capaz de hacerlo. Entonces, eh, la suerte incluye un montón de creencias y casi todas ellas eh, son erróneas. Por eso es importante empezar a hacer un hoyo en la tierra y enterrar este concepto de la suerte, para que esto no nos permita que nos alejemos de la realidad. Entonces, recordar que para mí y para muchos de nosotros después de empezar a dejar de culpar a la suerte nos dimos cuenta que es la manera más sencilla de victimizarnos, es decir, culpar a alguien externo, como ya lo hemos platicado, porque no hemos generado el estado o la condición deseada. De tal manera que debemos darnos cuenta que nosotros en mi caso yo, debo de ser el motor del cambio. Platícame tú cuántas veces has hablado y has atribuido el resultado a la suerte. Nos vemos en la próxima. Si te gustó, comparte el video, comparte el audio, para que más gente pueda escuchar eh, el mensaje del día de hoy. Te mando un saludo y nos vemos en la próxima.